Ahora subirle en San Mateo capítulo 19. Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículo 1. Adelante Jesús enseña sobre el divorcio. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. De su presencia, yo quiero más y más de él. Amén. Gloria al Señor. Y, y ¿cómo se llama este hermano? Aleluya. Julio César Estano, Esteban. Julio César, Ahí está el pobre Julio César, ahí está. Ya, Julio César, sí, porque me dijo que iba a estar acá. Me dijo que la mujer iba a venir para ir a hablar a la oficina, no ha venido. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la Palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ya ha encontrado la cita bíblica? Hoy en el área vamos a alimentar el alma con la Palabra de Dios. Y vamos a conocer y aprender muchas cosas de lo que Dios habla, no lo que habla el hombre. Porque aquí no hablamos palabra de hombre, sino hablamos palabra de Dios ungida con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. alabados al Señor. Y le siguieron grandes multitudes. ¿Y qué más pasó allí? Y los sanó. El Evangelio es poder de Dios, no es palabras. Y ese es el Evangelio que predicamos aquí en la iglesia Pendejo, hasta la Cosecha. Gloria al Señor. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiéndole dijo, ¿no habéis leído lo que...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 él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por motivo de fornicación, son las palabras del Señor Jesurito. Y yo os digo, dice el Señor Jesús, cualquiera que repudia a su mujer, a su mujer no la puede repudiar así nomás, menos siendo pueblo de Dios. Pero hay una salvedad, que el mismo Señor Jesús dice aquí. Gloria al Señor, salvo por causa de fornicación. O sea, que la mujer toma otro marido. Ahí es causa de separación y el marido que la tuvo no puede volverla a tomar. Ya vamos a leer con la Biblia. Gloria al Señor. Dice, mas yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera gloria al Señor hasta aquí no vamos a leer la palabra Dios vamos a orar levanta su mano para Dios comienza a decir gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro, Padre Celestial, Dios Todopoderoso su gracia le damos en el nombre de su Jesús gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendice, bendice Señor Dios mío a todos los presentes, los oyentes de la radio en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya, aleluya ayúdanos Señor a entender y comprender tus palabras y que tu palabra no eres vacía Dios mío gloria sea su nombre, gloria a, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios confirma, confirma Señor tu palabra que esta palabra Señor Dios mío para eterno nos abre el camino que lleva a la vida eterna. Que tu palabra, Señor Dios mío, para eternos, sea una espada de fuego. Aleluya, aleluya. Que entre y penetre, Señor, hasta partir el alma de los tuétanos. Y decirle a todos los pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritu y Sal, demonio, salga. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Espíritu Gracias, Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, siéntese. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice: Gloria al Señor, en Génesis, Gloria al Señor, capítulo 2, que Dios hizo al hombro del polvo de la tierra. Dios formó al hombre. La formación del hombre tiene seis mil años y un poquito más. Gloria al Señor, Aleluya. El hombre es criado desde que Dios creó el universo: el hombre y la mujer. Dios crió al hombre y la mujer pero para ser formado así materia que somos hace seis mil años que Dios lo formó en un huerto del Edén tomó barro y de ese barro formó un hombre y lo hizo un ser viviente gloria al Señor aleluya y él crió todo animal lo puso en el huerto gloria al Señor y los animales en, eran hembra y macho y el hombre que yo se habría creado no tenía ayuda idónea, dice la Biblia, estaba solo. Todos los animales ten, eran hembra y macho, solamente Adán no, era, no había hembra. Entonces Dios dijo: No está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. La mujer es ayuda idónea del hombre. ¿Y de dónde sacó Dios la mujer? Del hombre. La Biblia dice que Dios puso sueño a Adán y le sacó una de sus costillas. Y de esa costilla que le sacó a Adán hizo a la mujer y los bendijo. Gloria al Señor. Y por eso que en el matrimonio cuando un hombre se casa con una mujer ya no son dos sino un solo cuerpo. Ahí está el problema. Y cuando la mujer cae en desgracia, porque eso sí es desgracia de unirse con otro hombre ahora el Señor está destruyendo no solamente su alma de esa persona sino también la del hombre ahí está el problema bendito sea el Señor ¿por qué? porque no son dos sino uno solo y por eso la Biblia dice que cuando la mujer adultera con alguien en el día del juicio ojo, en el día del juicio, no ahora en el día del juicio ese hombre que fue mancillado, que su mujer tuvo otro hombre, no va a querer aceptar ningún perdón. Eso está escrito, ahora su Biblia. Abra su Biblia. En Proverbios, capítulo 6, versículo 27. Por eso usted, esta advertencia aquí de la Palabra de Dios, para las que quieren cometer adulterio, lo piensen dos veces. Bendito sea el Señor. Y la mujer casada debe tener bastante cuidado de no dar lugar al diablo. Porque la mujer adúltera es instrumento del diablo. Mata el alma del hombre. Gloria al Señor. Aleluya quien vive. Cuando el hombre es tentado por una mujer casada, es como un nave que va a la rey. Como el vey que va al matadero, dice la Biblia. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron? Dice Proverbios 6, 27 al 35. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, es una pregunta Gloria al Señor, seguimos ¿andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? alabado sea el Señor así es el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impugne que la al que la tocare ha escuchado, está hablando aquí del adulterio de la mujer casada que se llega a otro hombre que no es su marido gloria al Señor hay dos preguntas ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? así es el que se llega a la mujer de su prójimo escúchelo bien y escuchen bien las hermanas también Tengan cuidado no case el alma de su prójimo no case el alma de su, del hombre gloria al Señor sigue no tienen en poco ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre pero si es sorprendido pagará siete veces entregará todo el haber de su casa más el que comete adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace ¿Qué cosa es lo que corrompe su alma no su carne a su carne le gusta a la carne le gusta el adulterio o es sea, la palabra de Dios, dice, gloria al Señor, las aguas hurtadas son más dulces y el pan comido en oculto es más sabroso, ese es el adulterio, desear la mujer de su prójimo, y la palabra de Dios dice, en los diez mandamientos, no adulterarás, no desearás la mujer de su prójimo, eso dice la palabra de Dios, eso hay que obedecerlo, gloria al Señor, el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerá su delterio. Pues yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adultero. Hermanos y hermanas, hay que tener bastante cuidado con vuestros pensamientos. Gloria a Jesús, a su nombre. A su nombre. Aquí pone un ejemplo, no tienen en poco a ladrón. Si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Más el que comete adulterio es falta de, falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Bendito sea el Señor. Corrompe su alma. Gloria al Señor. Seguimos. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Es el que comete adulterio. Heridas quemas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Cuando En el día del juicio, no ahora. Ahora comete adulterio, no hay brasas en su seno, no camina en, en candela. En el día del juicio, ahí va a salir esto. Ahora comete adulterio, a veces el esposo hasta le invita a comer al que está adulterando con su mujer, y se lleva muy bien. Alabado sea el Señor quien vive. Gloria a Jesús pero en el día del juicio las cosas van a cambiar ahí está el problema aquí dice heridas y vergüenza y hará y su afrenta nunca será borrada ¿qué más? porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza ¿cuál es el día de la venganza? en el día del juicio no perdonará en el día de la venganza no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Lore Jesús, ahí está el problema. Es el adulterio. El adulterio no es cualquier cosa. El adulterio, un, un hombre con una mujer casados no son dos personas, sino es uno solo. La mujer adultera, y como es en la mujer, del hombre y la mujer, es como si usted llevara a su esposo a cometer pecado sexual a, a, a, con otro hombre. Ahí está el problema. Porque no son dos personas, sino uno solo. Por eso que la Biblia habla así. Gloria a Jesús. Claro, ahora comete adulterio. Hay algunos que hasta le invitan a comer al, al, al adúltero. Con la adúltera. Pues no dice no muere en la carne. Pero en el día del juicio, en el día de la venganza, ahí va a ser el problema. ¿Quién vive a su nombre? Gloria al Señor. Esta persona que le he dicho que ya no va a ser miembro de la iglesia, gloria al Señor, aleluya, ya tiene dos antecedentes. La primera vez sí sorprendió al pastor. Yo reconozco mi error, por eso yo le digo, yo tengo errores. ¿Entiende? ¿Qué he hecho yo caer en falta de lo que la Biblia dice? El que justifica al impío y condena al justo, ambos son abominables en la presencia de Dios. Yo le justifiqué porque vino y me engañó. Le justifiqué y lo discipliné al esposo. entiende Porque, bueno, yo humanamente pensé, no me tiene pruebas, es un pensamiento de él, pero algo más aconteció, entonces él queda suspendido. Y ha estado suspendido hasta ahora. ¿Quién vive? Y ahora viene a decirme lo que ha sucedido y me contó que él ha sido suspendido en anterior oportunidad. Gloria al Señor que él vino a darme una queja, por eso van a orar por el pastor, amén. Yo reconozco mi falta, reconozco mi error, gloria al Señor. Le pido perdón primeramente a Dios, también al hermano, porque en sí he caído en la mentira de esa persona. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Pero la Biblia que dice sobre la mujer, este, la mujer adúltera abra su Biblia, abra su Biblia, en Proverbios capítulo 30, versículo 20 dice: El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, No he hecho maldad. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Dios quien vive. ¿Cuál es el proceder de la mujer adúltera? Come y limpia su boca y dice, No he hecho nada. El hermano le encuentra con el hombre en su habitación, en su dormitorio. Él entra, le encuentra a la mujer y al hombre ahí. No, yo no, no hemos hecho nada. Hemos estado conversando. Come y limpia su boca y dice, no, he hecho nada. Quien vive a su nombre. Proverbios, capítulo 1, ahora su Biblia. Y recomiendo que lean este capítulo 1 no capítulo 1 y 2 pero ahorita vamos a leer capítulo 2 de Proverbios gloria al Señor aleluya, ¿Quién vive a su nombre gloria al Señor capítulo 2 la excelencia y la sabiduría en el versículo, gloria a Jesús 13, 17 adelante dice la palabra del Señor así aleluya del versículo 16 dice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 ¿Cómo se llama tener una relación carnal con una mujer casada? Gloria al Señor La mujer adúltera. Aquí le está dando el consejo un padre a su hijo Y le dice que busque sabiduría Que tenga prudencia Que clame la sabiduría Para que sea librado de la mujer extraña Gloria a Jesús De la ajena que halaga con sus palabras Bendito sea el Señor Aleluya la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios que hace el hombre y la mujer cuando se casan? De amarse hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Qué otro pacto hace? Gloria al Señor. Dedicar sus afectos solamente al esposo y no a otra persona. Igual también el esposo. Dedicar sus afectos a la esposa y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor, el esposo debe de amar a su esposa dice la Biblia, y la esposa debe sujetarse en todo a su esposo porque el esposo es cabeza de la mujer, así como el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Gloria al Señor, la iglesia, gloria al Señor, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, y la cabeza de la mujer en el matrimonio es el hombre. ¿La mujer de dónde la sacó Dios? De la costilla. Por eso es que la mujer debe estar siempre, estar a su lado de su esposo. Gloria al Señor. Aleluya. Y respetarlo y amarlo. Gloria a Jesús. Y mucho más si es un hermano miembro de la iglesia. Porque con ese hermano miembro de la iglesia no solamente está el hombre, sino también está nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor aquí está aconsejando a, a su hijo, le dice, serás librado de la mujer extraña. Hay que aconsejar así a los hijos, que tengan cuidado, que no se meta con cualquier mujer, con cualquier extraña. Gloria al Señor. De la ajena que halaga con sus palabras, ¿cuál es la ajena? La mujer casada, que halaga con sus palabras. La mujer casada, dice la Biblia, que es astuta. Gloria al Señor. Cuando quiere adulterar, es astuta. Con las palabras le halaga al hombre y lo hace caer como el buey al matadero. Le mata su alma. ¿Quién vive? Dice la cual halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. ¿A dónde está su casa? ¿Inclinada a qué? A la muerte y a su nombre. Y sus veredas hacia los muertos todos los que a ella se, llegue, se lleguen no volverán ni seguirán otra vez la senda de, lo, de la vida porque ella se seguirá otra vez la senda de la vida está hablando para creyentes que ya conocen a Dios, han sido perdonados sus pecados y se está caminando a la vida eterna ¿Te escuchando por eso dice, no volverán otra vez a la senda de la vida gloria al Señor, Dios le dio la oportunidad que se arrepienta, conoció el Evangelio, conoció a Jesucristo el dador de la vida y después de conocer el Evangelio, volverse atrás. Pedro dice, mejor hubiera sido no haber conocido el santo mandamiento, que después de conocerlo, volverse atrás. Y aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. ¿Y a su nombre? A su nombre. Todos los que a ella se lleguen, ¿a quién? A la adúltera. Todos los que a ella se lleguen, a la mujer ajena, a la mujer extraña. Gloria al Señor, no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Gloria a Jesús, Mis hermanos, tengan bastante cuidado. Gloria al Señor, el adulterio no es cualquier pecado, no, no. Adulterio y blasfemia por ahí van. Gloria al Señor, aleluya. Porque la mujer casada, mientras es casada, no puede contraer matrimonio, ni meterse con otro hombre, ni tentar a otro hombre, porque adultera. Bendito sea, el Señor. Abra su Biblia. Ahora, Señor Romanos, capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor así, aleluya. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere es libre de esta ley de tal manera que si se uniere al otro marido no será adúltera. Gloria al Señor quien vive a ah, su nombre. Gloria al Señor. ¿Ha ¿Ah, escuchado? Sí. Aquí está hablando bien claro en Romanos Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo Romanos porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Gloria al Señor porque de repente ustedes dicen, bueno, yo ya me separé de mi esposo, mi esposo, ¿por dónde estará? Gloria al Señor, mientras éste vive, aunque no esté unida usted con ese hombre, usted se ha casado, tiene un pacto con Dios, y ese hombre está vivo, usted no puede unirse a otro varón, porque será llamada, ¿qué cosa? adúltera Pero si el marido con quien se casó se llega a morir, entonces queda libre de esa ley. Ya esa ley, ya no, porque ya el hombre murió. Y el matrimonio es hasta la muerte. Ya su nombre murió el hombre y a la mujer queda libre, que se llama viuda y puede casarse. Si es una persona creyente en Dios, debe casarse con un creyente en Dios. No unir en yugo desigual con los incrédulos. Lamentablemente aquí han quedado hermanas viudas lo primero que han hecho es ir y meterse en unión conyugal con un incrédulo, con un impío. Y deja de ser miembro, deja de seguir el camino de la vida. Usted es viuda, usted espera en Dios, órele al Señor y dígale, Señor, yo quiero un esposo de tu pueblo. Y el Señor le va a dar. Porque el Señor dice: pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y, y se os abrirá. El apóstol Pablo, hablando sobre el matrimonio, dice. Gloria al Señor, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero por causa de las, gloria al Señor, fornicaciones. Gloria al Señor, por causa de las fornicaciones, gloria al Señor, mando que los solteros, las solteras se casen, los viudos y las viudas también se casen. Gloria al Señor, mejor es casarse antes que estarse quemando. Gloria al Señor, ¿quién vive? Mejor es casarse antes que estarse que mando y a su nombre, también dice el apóstol Pablo. gloria al Señor, aleluya, cuando hay problemas en el matrimonio, abra su Biblia, gloria al Señor, en el libro de Primera de Corintios, gloria al Señor, capítulo 7, aquí el apóstol Pablo está dando consejos muy importantes sobre el matrimonio, bendito sea el Señor, Abra su Biblia, gloria al Señor, 1 Corintios capítulo, ¿qué le dije? 7, va a leer todo este capítulo, medítenlo en su casa, aquí, para, consejo para usted, para sus hijos, sus hijas también, gloria al Señor Dice en el versículo 10, adelante Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor Que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. ¿Ha escuchado, sí? Ese es la, el hombre cuando está casado con la mujer. De repente hay problemas y no siguen a entender. Y uno de los dos, bueno, separamos. La mujer, gloria al Señor, está en el Evangelio, está camino a la vida eterna, no se preocupe, usted puede separarse. Lo que de, tiene que hacer, lo que la Biblia dice Quédese sin casar, sin llegarse a otro hombre Porque su marido vive Y usted está casada Y está unida por la ley del matrimonio No puede usted tomar otro marido O reconcíliese con quién, con su marido Ahí a veces hay problemas, hay hermanos, pastor Que no sé qué, que ore por mí eh, Mi esposo ha vuelto a mi casa y no sé qué es casada con su esposo, sí, pero yo ya me he bautizado acá, está bien, se ha bautizado, pero es su esposo, y la Biblia dice, de repente, si quiere separarse, sepárese, y, o reconcíliese y vuelva con su marido, ya su nombre, eso dice la Biblia, para que ya no esté preguntándole al pastor, sino usted guíese por la palabra de Dios, para eso se lee la Biblia, pues. yo leo la Biblia, yo para qué le voy a preguntar al pastor, si el pastor de los cielos me está diciendo qué es lo que tengo que hacer hay mucho que todos preguntan al pastor, lea la Biblia, usted haga lo que la Biblia dice para que sea un creyente genuino un creyente que no está teniendo temor por mandamiento de los hombres sino temor directamente de parte de Dios ¿Quién vive hay que leer la Biblia y haga lo que la Biblia dice no esté acercándose usted al pastor, está bien una persona nueva que recién conoce de repente, ¿no? Gloria al Señor. Pero una persona que ya tiene medio año en el evangelio Un año, dos años. Ya para aquí yo le voy a consultar al Pastor si yo tengo la Palabra de Dios. Gloria a Jesús, quien vive? Hay muchas personas, Pastor, que por aquí he pecado. Mi esposo ha vuelto. Que usted se casó cuando estaba en convivencia. Y su esposo se fue. No. Somos casados, pero él ya... Ha estado con otra mujer y ha regresado a mi casa. Gloria al Señor. Y me ha hecho pecar. ¿Por qué ha hecho, le he hecho pecar? Bueno, porque eh, ha querido estar conmigo. Bendito es el Señor. Pero, eh, eh, pero la Biblia qué le dice. La Biblia dice, o reconcílese y vuelva con su marido. Gloria a Jesús hay hermanos que no tienen nada de entendimiento una vez un hermano ya partió con el Señor yo creo que se ha salvado aunque como el burro, como el caballo pero se ha salvado, quien vive la Biblia dice que el que camina en este camino de santidad, por más torpe que sea no se perderá había un hermano que venía siempre el hermano bien fiel, venía él y su esposa y un día entró llorando a la oficina llorando, a lágrimas vivas, lloraba como un niño, ¿Qué le pasaba hermano Pastor, he adulterado, he caído en adulterio. Pues, hermano, bien, qué raro es este hermano ya de edad que cayendo en adulterio. Ya pues, hermano, ¿qué vamos a hacer? Deja tu carné. Gloria al Señor. Y la persona con quien es, has adulterado, ¿es de la iglesia o es del mundo? Con mi esposa, pastor. Alabado sea el Señor quien vive. Con, me, me llegaba mi esposa. ¿Cómo te ha llegado tu esposa? Pero si es tu esposa, no, porque al menos desde que me he bautizado yo no he tenido nada con ella y me ha llegado a mi esposa por eso que estoy viniendo a decirle pues que he tenido relaciones con mi esposa Gloria a Jesús, o sea, pensaba que al bautizarse ya no tenía que estar con su esposa sino ya, o sea, como la iglesia católica que dice que ya no debe de tener una mujer el santo tiene su esposa y su esposo Paulo está hablando a la iglesia santa en corintios a los santificados en cristo jesús cuántos son santos aquí levante la mano santos somos todos los que invocamos el nombre del señor jesucristo señor nuestro y de ellos en todas partes de la tierra y estos santos se casan tienen su esposa las santas tienen su esposo aleluya y viven una vida no como los gentiles que andan pues en concupiscencia, sino una vida como cristianos, no exhibiéndose, no eh, presentando a su esposa como si fuera una prostituta que usted no la respeta y cualquier momento la abraza, la, la, le hace cosas. No, no, no. El pueblo cristiano no es así. ¿Quién vive? El pueblo cristiano no anda en concupiscencia. Usted quiere tener una relación... Con su esposa tiene que ser en su casa, en un lugar donde nadie le esté mirando. ¿Quién vive? Entonces el hermano vino así, preocupado. Pero más me preocupó a mí porque dije, qué raro que hermano hermanos así. Que piense que como se ha bautizado ya no tiene que tener nada con su esposa. La Biblia no dice así. Aquí mismo la palabra del Señor dice así. A ver, vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 7. Uno adelante. Pablo habla aquí de problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas que me escribiste, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Ha escuchado? Sí. Por eso las solteras, las, los solteros, viudos y viudas, no tocan mujer. Dele gracias a Dios y que el Evangelio que el Señor lo va a utilizar con más poder. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido a causa de las fornicaciones que no tiene continencia bendito sea el señor el marido cumpla con la mujer el deber conyugar y asimismo la mujer con el marido Esos son los consejos que pablo da al mat al hombre y la mujer que están en matrimonio versículo 4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 al Señor, está diciéndole que no se niegue el hombre a la mujer, ni la mujer se niegue al hombre, salvo por causa de un tiempo de oración y ayunos. Cuando el hermano hace ayunos, tenga bastante cuidado. No se una a su mujer en el día del ayuno. Ahora, Señor, ahora dice, un mes no ayuno, todo ese mes no me voy a unir con mi esposa. No, si usted hace los ayunos parciales, usted tiene un tiempo que come ese tiempo también puede usted llegarse a su mujer y la mujer llegarse a su marido pero no en el momento que ya está en ayuno, quien vive usted se llega estando en ayuno, se puede volver loco por allá se volvió loco un, un hermano dirigente recién se había casado y justamente entramos en un medio ayuno no sé si la mujer lo tentó el hecho que tuvo relación ya cuando estaba en el día de ayuno. al siguiente día Loco, totalmente loco, loco, loco. ¿Quién vive? Pero gracias a Dios que como Dios sana a los locos o no le oramos, cayó poseído, se liberó y sano y curado. Gloria al Señor. La, la cosa fue bien fea porque se volvió loco, rematado. No un loco así nomás, no. Agarraba cuchillo, quería matar, y se iba corriendo y se mentía por los montes bendito sea el Señor, tuvo como dos días así yo había viajado a Lima, gloria al Señor cuando regreso, veo al, al hermano así caminando a paso ligero yo llegué con el chofer en una camioneta que tenemos en la Playmo y más atrás venía mi suegro, venía otras personas así a paso ligero y, y, y ni siquiera me saludaron nada y estos qué les pasó, dijeron Pasó uno a paso ligero, después vienen los otros más atrás a paso ligero. Y nosotros llegábamos, avanzábamos más con el carro. Gloria al Señor. Cuando llegamos a la casa, ya dijeron, se ha vuelto loco. Y lo están siguiendo para que no se a meter al maíz, porque se mete al maíz y no, va, no lo van a encontrar. ¿Quién vive? Había un maíz crecido y ese maíz se mete por ahí, ¿dónde lo encuentra Y estaba loco. ¿Quién vive? Gracias a Dios oramos, hicimos oración y reprendimos demonios y locura y Dios lo libertó Adora al Señor lo libertó y de ahí sano y curado ¿qué pasó? él contó lo que había pasado había tenido una relación carnal con su esposa en el día del ayuno, en el día del ayuno no se tiene ninguna relación carnal de repente no se vuelve loco pero puede perder la bendición que Dios quiere darle en ese ayuno gloria a Jesús, Satanás es bien astuto y a su nombre por causa de ayunos y oración, allí puede suspender su relación de esposo o de esposa hasta terminar eso y volverse a juntar. ¿Para qué? Para que Satanás no los tiente. Escuchando, el diablo es bien astuto, el diablo tienta, sea el hombre o sea la mujer. Y la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo y a su nombre, a su nombre. Entonces, por eso que el apóstol Pablo aquí habla de, de aconseja sobre el matrimonio. Ahora vamos a, gloria al Señor, a Deuteronomio. Vamos a sacar un pasaje en Deuteronomio, gloria al Señor. Lo que aconseja la palabra de Dios sobre el Señor Jesucristo. Dice, salvo por causa de fornicación hay carta de divorcio. Eso también estaba en el Antiguo Testamento, ahora su Biblia. Aprovechando que estamos hablando sobre estas cosas. Ya encontraron. Deuteronomio capítulo 24, versículo 4. Dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue embellecida porque es abominación delante de Jehová. Y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? a su nombre al Señor Jesucristo que le preguntaron los fariseos sobre el divorcio que Moisés dio, sí justamente ahí está el divorcio, pues. gloria al Señor aleluya, quien vive dice cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agrada, agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y las pedirá de su casa eso es lo que Moisés dijo al pueblo de Israel y eso es lo que le preguntaron al Señor Jesucristo ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Aleluya ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? por la dureza de vuestro corazón gloria a Jesús y aquí está justamente está hablando Moisés al pueblo de Israel Y cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare o sea, no me agrada esta mujer, me divorcio. Pero Jesús no habla de eso. Jesús dice que la única causa de darle el divorcio a la mujer es que la mujer fornique. Entiende, ahí si fornicó, adulteró, el hombre ya no la debe de tocar porque también va a adulterar. Es que esa mujer ya tomó otro hombre, pues. ya tiene otro hombre. Aunque sea si en adulterio, pues ya tiene otro hombre, ya es de otro hombre. Y el, el, el esposo ya no la debe tocar. ¿Por qué? Porque por adultera con esa mujer. Es que esa mujer ya tiene otro hombre. ¿Lo Jesús? Ahí está el problema. Por eso acá dice, mira, aquí está hablando del divorcio, pero hay este pasaje que el Señor Jesucristo lo repite. Yo estoy leyéndole lo que pasó con Moisés. Dice, cuando alguno en mujer, y se casaré con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa ya le da carta de divorcio ya está esa mujer libre y se casa con otro pero el otro también la despide ya o de repente muere el otro o la despide o llega a morir si la despide o muere, esa mujer no puede volver a su primer compromiso, a su primer marido. No puede tocarla, no puede volver a ese hombre, porque es abominación delante de Dios. Quien vive, por eso dice aquí: escuche el versículo 2: sale de su casa, podrá ir casarse con otro hombre. O sea, tiene la opción de casarse con otro hombre. Bendito sea el Señor.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 ¿Por cuánto? ¿Qué, qué cosa? Envelicida. ¿Por qué fue envelicida? Tomó otro hombre, pues ya tiene otro hombre. Ya no puede tomar al hombre que la, to, que la tenía primero. ¿Quién vive? A su nombre. Está escuchando, ¿sí? Y Jesucristo habla justamente de eso. Que salvo por causa de fornicación, el hombre no puede darle divorcio no puede dar carta de divorcio sino por motivo de fornicación o sea que hay un motivo ahí está el problema por motivo de fornicación ahí el hombre debe darle ya su carta de divorcio y no puede volverla a tomar porque ya fue envejecida por otro hombre entonces la vuelve a tomar el, el, que, el, el que la despidió vuelve a adulterar con esa mujer y adulteró porque ya tiene a esa mujer otro hombre quien vive por eso las hermanas tengan bastante cuidado. La mujer la Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Gloria a Jesús. Sí. Aleluya. Quien vive sí. a su nombre. Sí. Entonces, por eso está aquí el consejo de la palabra de Dios. Para terminar, vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Alabado el Señor. Versículo 4. Dice la palabra del Señor así: Hebreos 4, 13. Le leo esto para que usted tenga cuidado. Y cuide su salvación y no tome brasas en, en su seno, aleluya, ni camine sobre brasas. Dice en Hebreos 4, 13:4: Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Dios es el que un día va a juzgar. Y, y, y, y lo va a quemar la gloria de Dios. Ahí está el problema. Por eso que el adulterio, la fornicación, hay que tener bastante cuidado. Pablo dice, mejor es que se casen antes que estarse quemando. Cuando alguien fornica, se quema, no se quema nada. Ahora no se quema nada, pero en el día del juicio, ahí, ahí se va a quemar. Pablo dice que hay algunos que se van a, a salvar, ¿cómo? Por fuego, como por fuego, eso es la palabra de Dios. Gloria al Señor, hablando en 1 Corintios capítulo 5, habla de un fornicario, y esa fornicación ni aún en los pecadores se practicaba. ¿Qué clase de fornicación? Que un miembro de la iglesia primitiva, un santo de la iglesia de Dios, estaba practicando... a Adulterio con la esposa de su padre. Gloria al Señor. Por eso Pablo se queda pues eh, admirado. Dice, esto ni los pecadores lo hacen. Y este aleluya eh, creyente, la iglesia hermano, está viviéndose con la mujer de su padre. No, échenlo fuera para que sea destruida su carne. Gloria al Señor. Aunque será salvo su espíritu con fuego, dice. Será salvo con fuego. ¿Por qué? Porque la fornicación, el adulterio le quema. O sea, no es que le, le quema ahora, no. En el, en el momento que va a ser salvo, va a pasar por la gloria de Dios y todos esos pecados van a comenzar a quemarse. Y la persona va a sentir el fuego. Por eso, a los adúlteros que dice: ¿Tomará el hombre brasas en su seno sin que sus vestidos ardan? Aleluya. ¿Caminará por brasas sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a a una mujer extraña, el que practica adulterio, gloria a Jesús, en el día del juicio, hay que tener cuidado para ese día, gloria al Señor, hay que cuidarse, por eso hay que leer la Biblia, meditarla, no, no, no, estas cosas no están buenas, mejor ahí nomás, tranquilo, gloria a Jesús, pido misericordia al Señor y que me ayude. para qué, para que en el día del juicio no seamos paja, ni madera, ni heno, sino que seamos oro o perlas preciosas. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Ahí dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, 3 va a leer. 1 Corintios 3, ahí va a leer. En el día del juicio, ahí va a pasar la gloria de Dios. Ahí van a pasar los creyentes. Practicó adulterio, fornicación, va a quemar, va a quemar, va a quemar, va a quemar. Por eso dice, algunos serán salvos como por fuego. Y a su nombre, pues hay que frenarse el pecado. Todo lo que el hombre sembrare eso, cegará Cuide su salvación. Agarre recibiendo al Señor Jesucristo. Ore, ayune, lea la Biblia, medite en la Palabra de Dios. Usted que se va a bautizar también. Usted se va a bautizar no en cualquier iglesia, se va a bautizar en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya, ojalá todas las iglesias fueran como estas Porque la iglesia de Cristo es tal como usted la está viendo en este lugar No hay otra iglesia, Pablo dice, no hay otro evangelio Sino que algunos quieren pervertir el evangelio Predicando un evangelio diferente Esos evangelios diferentes hay en diferentes lugares En todo lugar, evangelio de solamente palabras Y a su nombre A su nombre Muchas cosas quisiera hablarle Pero por el momento ahí no vamos a poner de pie Vamos a gracias al Señor sea si tus ojos comienza así gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros, Señor, su reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Gloria a, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. En misericordia, en piedad, aquí estamos en tu presencia, Señor. Gracias Señor, gracias Dios mío. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Señor Jesús. Amén.